¿Qué me diríais si os digo que podéis espiar la publicidad que hacen en internet vuestros competidores? Sí, sí, existe una herramienta que puede ser muy cara, pero tiene una versión gratuita bastante útil y yo os voy a desvelar este secreto para que podáis sacarle el máximo partido. ¿Os acordáis cuando analizamos otra herramienta que se llamaba Facebook Ad Library? Os la dejo por aquí. Bueno, pues esto es parecido, pero en vez de para analizar los anuncios de Facebook de la competencia sirve para analizar otros anuncios de la competencia, concretamente los anuncios de display, los anuncios tipo banner o tipo native ads y demás. Enseguida, cuando entremos a ver la pantalla, veréis de qué se trata. Pero con la combinación de Facebook Ads Library y de Adbit.com vais a tener todo prácticamente monitorizado, vuestra competencia espiada y vosotros haciendo mejores anuncios que ellos porque tendréis toda la información en vuestras manos. Así que sin más dilación, vamos a ver cómo funciona Adbit. ¡Ey! Conviértete en un experto en marketing digital con el curso gratuito de ONIAD. ¡Inscríbete ya! Bueno, y esta es la interfaz de la página web de Adbit. Se trata de una herramienta con un montón de potencia, que puede hacer muchas cosas y muy guays, pero evidentemente los precios van en consecuencia y como suele pasar con las empresas americanas, pues están preparadas para empresas, para clientes grandes, ¿vale? Con clientes pues con bastantes empleados y que no les importa pagar 250 o 400 dólares al mes por un servicio de este tipo. Sin embargo, tienen, por decirlo de alguna manera, una versión gratuita, aunque aquí no aparece, tú puedes buscar en su buscador y te dan cierta información bastante interesante y que nos puede servir para lo que queremos, que es hacer un pequeño espionaje de los anuncios de la publicidad que están haciendo nuestros competidores, para saber qué hacen y también para poder copiar ideas o bien para poder complementar esos mensajes que mandan ellos con otros diferentes, para diferenciarnos en definitiva de lo que hagan nuestros competidores y no parecer exactamente lo mismo. Vamos a decir, por ejemplo, que queremos saber qué anuncios está haciendo MediaMarkt. Buscamos el dominio. Lo primero que os va a decir aquí es que os registréis, que sepáis que el registro en sí mismo es gratuito, o sea, no vais a tener ningún problema. De hecho, aquí a la izquierda os lo pone. Echa un vistazo a el perfil del anunciante gratis y de forma ilimitada. Con lo cual, bueno, pues pondríamos aquí nuestro correo electrónico y el tipo de negocio al que nos dedicamos. Una vez que hemos metido un correo electrónico... Eh, accedemos a la interfaz, aquí me dice lo primero O oh, hemos detectado que tienes puesto el adblocker Así que quítalo, muy bien, no hay problema Desactivamos nuestro adblocker Y ahora en un momentito podré recargar la página Y aquí tenemos la información gratuita Número de anuncios vistos este mes, 306 Como veis podéis pasar semana a semana, día a día Y ver un poquito cuántos anuncios han sido localizados esto, más o menos, eh, es irrelevante. Pero aquí hay información más interesante. Podemos diferenciar entre canales y creatividades. Esto de los canales es muy importante que lo entendáis. Mira, directo significa que han contratado publicidad con un medio directamente. Es decir, se quieren anunciar, por ejemplo, en El País, y han puesto un anuncio a base de pues, mandar un email o a llamar por teléfono a El País, y le han dicho, oye, quiero la portada, por favor, ponme este banner en la portada. Y han pagado, suele ser bastante caro. Luego tienes la programática, que es justo lo contrario. Mismos anuncios, pero de forma automatizada. Esto es lo que hace Oniad, concretamente. Si queréis dar un vistazo, os dejamos aquí un enlace. Nosotros tenemos una herramienta que te permite hacer anuncios de forma programática. Puedes anunciarte en cualquier medio y solo tienes que meterte en la herramienta. No tienes que hablar con ningún medio ni nada. Tú vas pagando conforme vas anunciándote. No tienes que adelantar dinero ni tienes que programar nada. Es súper fácil. Así que os recomiendo probarlo. Y los anuncios nativos son, un poco para que me entendáis, parecen como una especie de noticias patrocinadas que aparecen ahí en medio de los periódicos. Pero en realidad son anuncios, ¿vale? Básicamente están un poco como. Son como un poco anuncios encubiertos. Si queréis, en algún otro vídeo os enseño cómo funciona la publicidad nativa. Eso, si queréis, dejadme un comentario. Y si más de dos personas me decís que queréis que explique la diferencia entre programático directo y nativo. Hago un vídeo específicamente de esto vale y además yo creo que os gustará bastante como veis esta gente no está haciendo anuncios nativos sino que está haciendo sobre todo anuncios en programática y tiene anuncios también en compra directa que seguramente en periódicos como os digo como el país como el mundo como cualquier otro si estáis en américa latina pues el de vuestro país si está allí media Mart o alguna otra gran empresa de electrónica eh, a veces la portada del periódico la suelen comprar para poner un anuncio durante todo el día Esto sería un poco direct ad y aquí tenemos los distintos formatos, ¿vale? Eh, salen algunos de los más importantes y además, bueno, te salen también otros. Podemos ver aquí la tecnología que están utilizando. Los publishers, es en qué medios se están anunciando, ¿vale? Casi nada, 953 distintos han encontrado publicidad de mediamart Te dice las categorías típicas, algunos ejemplos. Evidentemente, si clico me va a decir que pague, ¿vale? vale Dice, bueno, tienes una versión gratuita. Si quieres ver todos los publishers, pues, pues me vas a pagar. Anuncios estándar. Y aquí podéis ver los anuncios. Y esto para mí es lo más chulo. Porque podéis coger un montón de ideas. Mirad, aquí tengo todos los anuncios que han encontrado. La mayoría de estos anuncios son vídeos, son capturas que han hecho del de formato vídeo. Pone que el tamaño es 640x360, pero en realidad esto es seguramente una captura de un vídeo porque ese formato es muy rarito. Voy a ir bajando, voy a ir bajando, mirad, y aquí encontramos otro formato que este sigue es un auténtico banner y como veis es 300x600 en ordenador. Esto seguro que lo habéis visto si estáis en España un montón de veces, anuncios como este del 0% financialo todo y aquí ya empezamos a ver unos cuantos banners de este tipo. En cuanto pongo el ratón encima ya me dice el tamaño del banner. Así que ya veis, sencillo, facilísimo, podéis saber las ofertas que están lanzando prácticamente en tiempo real vuestros competidores, coger ideas y reaccionar sacando vosotros una oferta mejor que la suya o más chula o un anuncio mejor diseñado. Así que ya veis, por 0 euros no está nada mal esta tecnología que nos proporciona AdBeat. Bueno, ya habéis visto que es muy sencillo utilizar Adbit en su versión gratuita. Para muchos de vosotros la versión de pago igual se os va un poco de las manos y a lo mejor os puede interesar más en esta línea de producto utilizar sembras que también ofrece algo parecido a Adbit y además tiene un montón de herramientas adicionales para SEO y SEM. No obstante, esta versión gratuita ya os puede ayudar a hacer un montón de cosas sin tener que pagar nada. Así que para empezar a probar, incluso para trabajar en el día a día si sois una empresa pequeña o mediana, os va a servir muy bien. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo y no os olvidéis de darle a la campanita si estáis en YouTube, de seguirnos en las redes sociales y de dejarnos comentarios. Tanto si habéis usado la herramienta y queréis preguntarnos cualquier cosa o dar vuestra opinión, o bien para decirnos nuevas herramientas que queréis que probemos o que queréis compartir con la comunidad. Estamos aquí para ayudarnos unos a otros, nos vemos muy pronto, hasta ahora.